Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a su programa de mañana. Para usted mantenerse informado, tiene que sintonizar Canal 10 a través de Telenor. Dale los buenos días a mis compañeros, buenos días Francis, buenos días Julio, ¿cómo muy están buenos ustedes? Días, buenos, buenos días día. Carolina, buenos días Saltando Julio. Saltando como un maco, de escándalo a escándalo. Bueno, bueno está caliente la situación. Yo República por eso, eso agradezco años. a Dios que nos da la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder entender... Eh, que a donde no se tiene la razón, se tiene, no, no lo entiendo. Bueno. Donde está limitado por constitución, sí se puede. Es increíble los acontecimientos que han venido pasando en nuestro país en los últimos días y la tensa situación que se vive, no Pero solo en el derrotados. Congreso Nacional, también en el Ministerio Público. Es la piedra en el zapato Punta Catalina para República Dominicana. A nivel internacional, de manera interna, y ni decir, me imagino que el presidente Medina debe de estar un poco asustado Porque son muchas bueno, las cosas <risa> déjame saludar a nuestros amigos televidentes Donde quiera se encuentren, gracias mil en nombre de todo el equipo de mañana Porque siempre ustedes nos permiten estar en sus hogares Y en cualquiera parte que estén Esto es de mañana, gracias a Telenor Canal 10 Desde la provincia Hermanas Mirabal hasta la provincia de Samaná también al canal 14 que nos une a la novia del Atlántico, Puerto Plata, la ciudad de los cruceros, al 41 a la olímpica ciudad de la Vega, al 42 a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil al canal 17 de Televiaducto que nos une a la provincia de los presidentes.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 como el caso Odebrecht y el informe que diera anoche Alicia Ortega acerca de estos nuevos papeles que han aparecido en esa página 14 que aquí el procurador sacó del expediente. También vamos a tener en el café caliente al diputado Olmedo Cava Romano, diputado al Congreso por la provincia Duarte. Esto es de mañana. Manténgase informado con análisis, comentarios, noticias, entrevistas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 Condiciones orográficas y algunos campos nubosos pueden producir aguaceros en las regiones noreste, noroeste, sureste y cordillera central. Ya para mañana estará ingresando otra onda tropical cruzando parte de nuestra geografía que puede producir entonces aguacero en el fin de semana. La temperatura se mantendrán calurosas. Por favor, ingerir suficientes líquidos no exponerse a los rayos de sol de 11 a 4 de la tarde y vestir ropas ligeras con colores claros y cuide a las personas envejecientes, a los niños y a los más vulnerables. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. E inmediatamente, bueno, gracias, bueno, pues vamos a, a tocar este tema que ha causado, o sea que sigue causando revuelo en República Dominicana la punta en el zapato del gobierno del presidente Medina, el escándalo más grande de corrupción de la República Dominicana. Y no está y en nivel, el expediente. Y no está, y pasó por el lodo y no se enlodó. Sí. Y no son todos los que están, ni son todos los que son. Ese Reinaldo no es bueno, fácil. Bueno, mira, la trama dice, repartió 39 millones de dólares en soborno por Punta Catalina. La trama de corrupción tejida por el consorcio brasileño de Bred fue mucho más extensa que lo admitido por la compañía e incluyó soborno en República Dominicana, Perú, Ecuador y Venezuela. Reveló ayer un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, ISIP. El grupo, con sede en Washington, indicó que llegó a esa conclusión gracias a documentos de una división de Odebrecht, creada primordialmente para administrar los sobornos de la compañía. Hago un paréntesis, ¿recuerdan ustedes que esa, esa unidad de soborno para, por la compañía se estableció aquí en la capital? Sí, en claro. El, en República Dominicana, porque... Marcelo entendía que aquí le era más protegido, porque ya en Brasil se le estaba desmantelando todo. Aquí le dieron garantía. Y aquí le dieron garantía. La firma fundada en el 1944 en El Salvador de Bahía es un conglomerado de negocios que incluye ingeniería, construcción, químicos y petroquímicos. Y desde el 2015 ha estado en el centro del escándalo por corrupción tanto de Brasil como en otros países. En el día de ayer, la periodista Alicia Ortega en su informe especial reveló datos que podrían girar el caso Odebrecht. Vamos a ver un fragmento de ese reportaje. Y luego la paz que se respira en su entorno, rodeada por cultivos de plátano, caña y otros productos agrícolas, y el mar Caribe al otro extremo, es muy diferente a la controversia que ha acorralado a la central termoeléctrica Punta Catalina desde su licitación y adjudicación del contrato hasta su construcción... Y las protestas de cientos de empleados que reclamaban bonos prometidos por Odebrecht, trabajadores que llegaron a tomar el control de la sala de mando en las instalaciones de la megaobra obra. Con una caldera. Aquí se quema carbón donde se produce vapora Generando la primera planta hasta 320 megavatios, aún en modo de prueba, es la obra más cara en la historia del país con un contrato de 2 mil millones de dólares y un litigio pendiente por otros 700 millones. La construcción de la termoeléctrica ha sido promovida por la CDEE como parte de las acciones encaminadas a garantizar a los dominicanos un futuro sin apagones, con energía estable, confiable y a precios razonables. ¿Pero a qué costo? Según documentos del Sistema de Comunicación Drausis de la División de Operaciones Estructuradas, división a través de la cual la constructora admitió se pagaban sobornos, Odebrecht desembolsó más de 39.5 millones de dólares solo por la obra de la central termoeléctrica, a través de pagos que quedaron fuera de sus registros contables. La información forma parte de hojas de cálculo estados de cuentas bancarias y correos electrónicos, entre otros documentos que datan de 2010 a 2015, y fueron analizados mediante una investigación internacional titulada División de Sobornos, en torno a las operaciones de la División de Operaciones Estructuradas vinculadas con proyectos de la compañía en América Latina. El trabajo encabezado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación Cuenta con la participación de 50 periodistas, de 19 medios en 10 países, Argentina, Brasil, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú, Estados Unidos y Venezuela. El equipo exploró más de 13.000 documentos obtenidos por la posta de Ecuador, compartidos con el consorcio que fueron almacenados por dicha división en una plataforma de comunicaciones secreta conocida como drausis los archivos también fueron obtenidos por separado por mil hojas también de ecuador que se sumó a este proyecto es en esta base de datos que el equipo del informe encontró casi cinco decenas de pagos estipulados para la planta termo con sus respectivos codinomes que significa nombre en clave en portugués, no solo canalizados a través de las empresas de Ángel Rondón, el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado por el caso, sino por otras ocho empresas offshore hasta ahora no conocidas. El acuerdo de culpabilidad firmado por Odebrecht en Estados Unidos dice que para encubrir sus actividades la división, que funcionaba como un departamento de sobornos y terminó operando desde República Dominicana, utilizaba el sistema Drauzis, una comunicación completamente separada y fuera de los registros de la constructora, permitiendo así que sus miembros se comunicaran entre sí con operadores financieros fuera de la estructura y con co-conspiradores, usando correos electrónicos seguros y mensajes instantáneos, para esto, admitió la empresa, utilizaban nombres en clave. Este momento también es pertinente para hablar de la obra de Odebrecht, que ha recibido mayor escrutinio de la población y de nuestra parte durante todo este proceso. Me refiero a la termoeléctrica Punta Catalina. Al igual que hicimos con todas las aristas y ramificaciones de la investigación sobre los sobornos de Odebrecht, también en este caso particular, Procedimos a realizar una investigación independiente, objetiva y amplia. Fue la única obra de Odebrecht, de las 17 que ha realizado en el país, que el Obviamente Procurador General allá, dijo quedó excluida del expediente de en junio del año pasado. Esto a pesar de que un día después de los primeros arrestos por el caso, el 29 de mayo de 2017, la Procuraduría, mediante un comunicado, dijo que la documentación provista desde Brasil Incluía la confesión de un empleado de Odebrecht, según la cual un diputado y un senador habrían recibido sobornos para la aprobación en el Congreso Nacional del financiamiento de la planta, aunque no evidencia irregularidad alguna en el proceso de licitación y adjudicación del contrato. La misma nota aún publicada en la página web de la Procuraduría, continúa diciendo, tal cual se contempla en la solicitud de medidas de coerción, existen indicios serios y graves de que para la obtención y aprobación del financiamiento en el Congreso sí se pagaron sobornos. Todo este material... En base a, a esas disponible. informaciones... La Comisión Investigadora del Proceso de Licitación y Adjudicación del Contrato dijo 30 días después... Esta comisión insta a la Procuraduría General de la República a realizar todas las investigaciones que fuesen necesarias. Esto a pesar de también haber dicho... Partiendo de la información que ha podido evaluar y ponderar la comisión, no ha podido encontrar pruebas que le permitan concluir irrefutablemente... ...que el precio acordado en el contrato para la construcción de Punta Catalina... ...es elevado o esté sobrevaluado. Al anunciar quiénes serían los acusados formalmente... ...la planta brillaba por su ausencia. Evaluamos los contratos de construcción para verificar si existieron irregularidades... ...o incumplimiento a las normas de contratación de obras del Estado. Entrevistamos a los directivos de la compañía americana Stanley Consultants firma que asesoró el proceso de licitación de la termoeléctrica. Revisamos y valoramos el informe preparado por la Comisión Investigadora del proceso de licitación y adjudicación de la obra, a pesar de no tener esta carácter vinculante para el Ministerio Público, pero sí nos tiene de arrojar luz sobre la investigación. Examinamos los alegatos de que se habían repartido sobornos para lograr la aprobación del financiamiento de la obra en el Congreso Nacional, investigando de manera profunda como se ha detallado anteriormente, a las personas señaladas como posibles beneficiarios de esas prebendas. E incluimos, de manera responsable, apunta Catalina, en la solicitud de auditoría de sobrevaluación que presentamos ante la Cámara de Cuentas y de cuya respuesta estamos a la espera, tal y como explicamos anteriormente. Después de haber realizado todas estas diligencias, no encontramos evidencias de que se materializaron prebendas intercambios indebidos durante el proceso de licitación de la obra, así como tampoco durante el financiamiento de la misma. No hay forma de investigar las operaciones de Odebrecht aquí sin incluir a Punta Catalina. Es el contrato más importante, es el, el, el contrato que tiene el monto más importante y el que se ha ejecutado en un mayor periodo de tiempo. Carlos Pimentel es director ejecutivo de Participación Ciudadana, Organización de la Sociedad Civil, ...que ha criticado lo que califica como corrupción impune... ...en torno a las plantas a carbón. Lamentablemente en la República Dominicana... ...por existir altos niveles de impunidad... ...pues no se ha iniciado una investigación profunda... ...sobre el caso de Brexit. Entre los registros del sistema Drausis ...que contienen información de República Dominicana hay una hoja de cálculo titulada 2014 que refleja 630 pagos secretos desembolsados entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014 para obras de diversos países 118 están vinculados a república dominicana el monto total de dichos pagos asciende a más de 55.8 millones de dólares todos cuentan con un número de archivo Fecha enviado, número de requisición y secuencia, seguido por el monto, nombre de la obra, el codinome o nombre en clave asociado al pago, 28 para República Dominicana solo en esta lista, además de las empresas offshore beneficiadas, las compañías de donde salieron los pagos y las fechas de las transacciones. De los 118 pagos de nuestro país, 62 pertenecen a la planta termo, o sea más de la mitad. De estos, 39 fueron realizados a través de Conamsa y dos a través de la SHAM. Según lo registrado en la hoja de cálculo, se trata de la única obra de este tipo que Odebrecht ha construido. Vale nombre. Ambas empresas pertenecen a Ángel Rondón, el representante comercial de Odebrecht en el país y principal acusado en el caso que ha mantenido su inocencia desde el primer día en que fue interrogado en la Procuraduría. Totalmente me deligo, y lo dije en un documento, jamás de los recursos que he recibido han sido para comprar conciencia ni nada por el estilo. Los pagos en la relación de drausis, canalizados por CONAMSA y Lashan, ...coinciden en fecha y monto con los detallados en la acusación del Ministerio Público... ...con la excepción de ocho que según los registros originalmente fueron transferidos en euros... ...el monto de dichos pagos en dólares asciende a 4.6 millones de dólares... ...pero ahora por primera vez en la hoja de cálculos vemos los nombres en clave... ...asociados a los pagos y las obras, nombres como boticario... Casa 1 y Casa 2, Chacabana, Chaplin, Comisao, que en portugués significa Comisión, Contador, Grupo Fechament, García Careca o García Calvo, Leao Árabe y Tigres, mencionando solo los pagos bajo el nombre de termoplanta. Según el acuerdo de culpabilidad que la empresa firmó en Estados Unidos, los usuarios del sistema Drausis utilizaban nombres claves para ocultar sus actividades corruptas, enmascarar las identidades, al tiempo que se referían a los receptores de sobornos e intermediarios, utilizando códigos adicionales y claves. Bueno, ahí vemos la filtración de más de 10.000 documentos, 13.000 13, documentos específicamente. Eh, salen a la luz pública a través de estos investigadores eh, internacionales. Y, y aplatanados que estaban, sí. porque hasta ahí uno de los nombres que le pusieron tigres Y escogido. Eh, es, y escogido. Es, es muy lamentable y ver que Punta Catalina continúa siendo como lo fue desde el principio, la punta en el zapato del gobierno, no solo del presidente Medina, ahora fue que se destapó el escándalo, pero sabemos los, los años que tiene Odebrecht trabajando en República Dominicana. ¿Cómo que dicen los, los, los abogados? Es eh, eh, eh, eh, la principal del expediente. Eh, ¿Cómo que dicen? ¿La el cuerpo del delito. El cuerpo del delito ah, principal sí. del, del expediente y está fuera del expediente. Y está fuera del expediente. Pero bueno es ver a al economista, ¿cómo se llama? Eh, el que de la Sunland, ah. el director de la Punta Catalina hablar cuando fue parte de la comisión porque ellos se venden como, como cualquier pieza en el mercado. Sí, El sí. procurador, nuestro procurador, nuestro flamante procurador que que de que responsablemente hecho, sacó a Catalina Que de hecho no se ve nada. muy envejecido, comentábamos acá Porque Uy, es está. que la presión es muy fuerte, es muy fuerte Y si este señor tuviera eh, un nivel de vergüenza, si tuviera pues seriedad Lo mínimo que debiera de hacer es retirarse, ha fracasado, los escándalos que han pasado en su gestión y no ha sido posible de dar respuesta eh, mínimamente a cada uno de ellos y hoy sigue ahí dando eh, palos a la ciega. Sabemos que responde al Ay, presidente, sabemos que responde al presidente porque la, procura, la, la procuraduría, el órgano que se encarga de investigar, de salvaguardar y que quien, es que quien lo pone es el presidente. ¿Cómo hay forma de que este señor acuse a quien es su jefe? La República Dominicana y la corrupción continúan eh, resaltándonos a nivel internacional y nosotros acá seguimos bien grandes. Mira Carolina y Fulvio, amables televidentes. Ustedes recuerdan que Odebrecht negoció una salida con el procurador y con el gobierno dominicano, porque es directamente con el gobierno dominicano, los 92 millones de dólares. De los 92 millones de dólares, que luego ellos se comprometieron a dar la misma cantidad por silencio y por no persecución y que iban a cooperar. Pues hoy, con ese detalle que ha aparecido y que se comprueba, que como pieza, como dice Fulvio, como cuerpo de delito tienen esos documentos, Debiera ya hoy la propia Procuraduría producir la anulación de, esa, de ese acuerdo porque Odebrecht no cumplió y que no satisfizo los mecanismos que dieron origen a ese acuerdo porque ustedes están bajo el control de la justicia dominicana y hasta ese momento estaban aplicando una teoría que ah, hoy se destruye, Francis, por lo tanto, violentaron ese acuerdo y por lo tanto tiene que retraerse y perseguir directamente a todos los que estaban en la lista, que no son los que están hoy con, con vías de condenas. Francis, para sustentar lo que tú estás hablando, dice, citando las palabras del procurador, no tenemos evidencias de prebendas en el contrato ni en el financiamiento de Punta Catalina No, por el contrato no lo va a decir Óyeme, y solamente 62 pagos de sobornos fueron para Punta Catalina Punta Catalina no te, eh, eh, Odebrecht no tiene ningún tipo de experiencia tenía en plantas eléctricas 62 pagos fueron necesarios Hicieron ocho empresas offshore que no estaban conocidas para con esa empresa virtual, licitar y hacer la entramada que hicieron. Y bueno, poner si no a la información, pues ahí está entonces. Si ya esos sobornos y esas informaciones el Ministerio Público dijo, no la tenía, ahí está. Se, se destruye el acuerdo ante la justicia dominicana y ante el Estado Dominicano y ante el pueblo dominicano, sí. que fuimos violados dos veces. Dos veces. En la segunda tuvimos todos conscientes porque fue a la luz pública. Me refiero a todo, ¿eh? El país. Entonces, no, nos vendió cuando, a todo. cuando nos venden así y que ahora, todo eso yo lo sabía. Todo eso lo sabíamos nosotros, que ahí fue un anstro de corrupción que Jaime Aristi de Escuder, sinvergüenza, como los otros empresarios que se prestaron para ir a dar, sin ser ellos investigadores, sin ser ellos del Ministerio Público. Porque ¿quién le ha dicho? Que teniendo nosotros una Cámara de cuenta que es la responsable de investigar y hacer los levantamientos en las licitaciones, en las instituciones del Estado, lo ponen como directora a ese bandido. No, y la comisión que fue creada también para la investigación. Todos sinvergüenzas. Esta comisión que fue creada por el presidente Medina. No o sea... tienen el más mínimo, empresarios todos. ¿Tú sabes quién? Representantes de los que se piensan quedar con Punta Catalina, que visitaron ayer al presidente para darle apoyo. ¿Y por qué fueron a darle apoyo? ¿Está asustado el presidente Medina? Y mira, Fran. Oye, este país no, no va a pesar si de, seguimos dándole paso a ese grupo que se quiere imponer. De esos 62 pagos de sobornos, 39, 39 de los 62 se hicieron a una sola empresa. Está bueno que lo no a los dominicanos. ¿Y de quién es Conans, señores? Por la politiquería, y no por nombres, hacer lo que se debe hacer. Muchos nombres están aflorando, bueno. entre ellos... El de Andrés Daguajer Están aflorando Están apareciendo Andy. Andy, Andy Y está también apareciendo Rubén Bichara Y están también apareciendo El Jorge. gran flamante el ministro Castillo. de Obras Públicas otros nombres, otros nombres Y van a seguir apareciendo no, pero Hoy van a haber más informes la y no ve o, eso ¿Por qué? Porque Ahora se está acabando, esto muchachos. está hecho por 50 periodistas En 19 medios Que están ellos asociados y 10 países y operando desde Estados Unidos. Bueno, Alicia Ortega dio. Un que es miembro de ella. Sí. Alicia Ortega. Bueno. Bien. Ahí están las informaciones. Eh, no sé cómo estaría, cómo se siente el ánimo, porque nosotros estamos en el interior, pero en Santo Domingo y en esos círculos eh, eh, debe de estar, deben de estar mucha gente temblando y con mucho deseo de ir al baño. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana Carolina Pulvio Nos pasan una nota Y quiero que pongan atención los amables televidentes Que hay un señor Extraviado El señor responde al nombre de Sotero Polanco Pero gracias a Dios Está en el, en el Cuartel de, la, de los bomberos Está justo aquí En la calle Colón detrás del Club San Martín si alguien conoce o es pariente o conoce a la familia o conoce al señor Sotero Polanco que se encuentra extraviado, parece ser que el señor no ha sabido llegar a su casa. Él está bien y que está en oficina del cuerpo de bomberos de esta ciudad. Ya más adelante volveremos a repetirlo. Mira. Con, con relación al tema de Punta Catalina, recordarle a la gente, Francis, dos cosas. Primero, el procurador no ha buscado en la Fiscalía de Brasil las informaciones que están disponibles para los fiscales de los países que fueron afectados. República Dominicana brilla por su ausencia. De todos los que han buscado, el que más ha buscado es Perú. Y ahí están los resultados de la investigación. Sí. Todas estas declaraciones que encontró este organismo de periodistas, Internacionales. A Perú no le hizo roncha porque ya Perú tenía esos documentos, tenía la investigación y ya tiene los acusados. Es decir, que la investigación grosera que llevó a cabo este muchacho inexperto de la vida política proselectista, Jan Alain, fue a Brasil, nos. Guau, wow, wow, wow. ¿cómo le dicen los muchachos? No, no fue del turismo. No fue, wow, wow, wow. No, no, él fue del turismo. <risa> y, y, ta, y también. Y a... vino de allá para acá con su propio libreto. Claro. Porque el libreto se lo tenían armado aquí, Joao Santana sí. desde allá. Es más, él lo que fue fue simplemente a, a cumplir. Cumplir. O sea, una visita para que se entienda que, que fue, él estaba investigando. Eso es la palabra que quise decir. Entonces, Pero, cuando llega aquí con un con una planificación de la que sabe hacer Joao Santana, que aún sigue siendo asesor del presidente y de ese grupo de descerebrado que tiene alrededor, que han llevado a Danilo a desprestigiarlo y el presidente no se ha dado cuenta, cree que eso es lealtad. Y bajo el esquema de lealtad han producido todo tipo de atropello al orden institucional. Lo hicieron con Miriam Germán, una juez de una categoría incuestionable. ¿Y, sabes qué? Otro, raíz... y cuando tú haces así y llega aquí con un grupo de empresarios que le da aval para indicar que no hubo nada en Punta Catalina y que hoy se descubre que realmente estuvo escondido y no visibilizado para las autoridades dominicanas, es grave, deberás renunciar. Lo otro es, Francis, ya no busca... No le interesa porque se encuentra, se va a impactar. Lo otro es la rapidez y las eficiencias para hacer un acuerdo, un acuerdo entre una compañía que admite ser mafiosa y el gobierno dominicano. Cuando tú haces esos convenios con gente de esa categoría, simplemente tú estás subordinado al chantaje de esa compañía. Ahí entra. La... Y, hoy, y hoy entra. Entonces, el chantaje que le tiene la compañía Odebrecht con Punta Catalina al país, un mes apagada, porque le está exigiendo pago. Ahí en el... entra la, la, el papel que debe de asumir la oposición, que realmente como estamos en tema de reforma, este Pero, caso tan importante sí. de, de escándalo de corrupción, eh, discúlpeme, Fulvio sí. terminó la idea, eh, este caso tan escandaloso, se supone que deb debemos de ver en el día de hoy, a más tardar temprano en la mañana, asumiendo posiciones. Sí, hay otro caso, y es el caso de sacar rápidamente del expediente a la compañía a punta catalina del expediente. Recuerden ustedes que se filtró dentro de los informes de la misma Procuraduría un informe que incluía a Punta Catalina como cuerpo del delito en la página 14 de ese expediente. Y lo sacaron. Y lo sacaron. Entonces, rápidamente él también dice, excluyen porque no hay. Y, y, lo, y lo borraron totalmente Pero esa del palabra, mapa de lo que es la acusación dominicana. a decir algo, Carolina? Sí. Eh, adelante, Francis, dilo para... Esas palabras del, del procurador hoy caen como un blog. y sobre todo en el vacío. Porque ya la sociedad, y gracias al informe de Alicia aquí, que es miembro de la, de, la, de la Sociedad de Periodistas Internacionales, y que logran tener datos conclusivos en un aspecto, porque Punta Catalina no generó corrupción por 39, ni por 92, ni por 180 millones de dólares. Fue por más. Y hoy cuesta más de 5 mil millones de pesos al país, de dólares al país una suma desolvitante, y vuelvo y repito, si recuerdan que yo critiqué el acuerdo para liberar a los ejecutivos de, de Odebrecht y de perseguir a esa empresa y a los consociados a las empresas vinculadas, que no se han mencionado pero todos sabemos, Hay que ahí, decir, ahí es que entra la etapa de destrucción y de echar hacia atrás el acuerdo que había con Odebrecht, porque Odebrecht está operando como si estuviera aquí en el país, todos sus derechos políticos, civiles y constitucionales, poniéndole condiciones. Hay al que Estado decir, Dominicano. Francis, ya para entrar a los WhatsApp y, y los compromisos que tenemos. Que el pueblo dominicano, la gente debe de saber que cuando se habla de corrupción, cuando se habla de soborno, se está hablando que es de su dinero, que es del dinero del pueblo, que esos sobornos que esas empresas dan, se los sacan o se los suman a esa inversión que ellos van a hacer. Si uno ahora vale, en Punta Catalina, 5, 4 mil, 3 mil millones, que era lo que se hablaba en principio, o 2 mil, no recuerdo el monto específico, 2 mil, mil millones, 940 millones de dólares, ese dinero de esa sobrevaluación que se da a propósito de esos sobornos es del pueblo dominicano. Iván, y por ende, no nosotros tenemos un endeudamiento terrible que se genera, o sea, esto representa eso, ese dinero que debe de ir a salud, a educación y a todo lo que nosotros necesitamos como nación. Se lo llevan los funcionarios y se lo lleva a punta Catalina. Mira Carolina, me había dado cuenta que tú tienes hoy el verde terror, porque le da terror a lo del gobierno. Hay alguna, algunos consejos, Francis, gente, de, eh, <risa> decirle a los amigos que Móvil Soluciones les invita a todos a no tirar basura los domingos. ¿Y por qué los domingos? No tire basura los domingos, <risa> ni ningún otro día de la semana, pero los domingos. No la tire en la calle, señores. Hay que darle su espacio ciudad, para mantener a los trabajadores inmersos. y también para mantener la ciudad limpia, para mantener una ciudad elegante, libre de contaminaciones, móvil soluciones. Escuchó bien, no tire basura los domingos. Y también decirle que Total les recomienda a todo conductor, a todo propietario de vehículo. Al seleccionar lubricante para tu vehículo, ten en cuenta que en total encontrarás rendimiento excepcional para tu motor. Distribuye Grupo Cometa. Ahí está, vamos con la lectura de WhatsApp. Desde Estados Unidos, el terminal 5690 eh, nos dice, buenos días. Eh, 5690, eh, WhatsApp, un amigo televidente nos felicita. Buen día. Muchas gracias. Tiene un excelente programa de televisión. Son de los pocos que dicen la verdad. Felicidades, sigan informando al pueblo que está bien dormido y no quiere despertar. Reacción al pueblo dominicano. Eh, que viva nuestra República Dominicana, Que viva. Dominicana, nos que dice. viva. Nosotros eh, tenemos que ir a una pausa comercial para entrar con las noticias y las informaciones con nuestro compañero bueno, pero Vladimir mira, Paula. Antes, antes de irnos... Quiero volver a recordar que en San Francisco de Macorís nos traen un reporte del Cuerpo de Bomberos que hay un señor que se encuentra de esa, es decir, está, parece no, no ha podido eh, indicarle a los bomberos dónde vive, y se llama Sotero Polanco. Si alguien conoce a Sotero Polanco, que por favor informe a la familia, y si es familiar, preséntese con la documentación necesaria al cuerpo de bomberos de San Francisco de Macorís. Esperamos, y qué bueno, que esté bien y que esté tranquilo. Yo sé que ya le están dando desayuno otra, y sí, todas esas cosas. Otra cosa. cosa, Francis, que refleja este informe, estos papeles, más de mil uh -huh. y hay más de 600 solamente para la República Dominicana. ¿Tú te imaginas? Bueno, pero, aquí, señores, aquí era que estaba, pero señores, ya. era que aquí era que operaba en sus anchas. Es que, que nosotros lo hemos repetido en mil veces y tú sabes que, que, qué más le falta a este que pueblo para saber esta parte francis que aparecen ocho empresas ocho empresas que antes no estaban que, o que no eran visibilizadas sí. que no entonces estaba hay que recordarle que <risa> la empresa consorciada de Odebrecht en el caso de Punta Catalina es italiana el Temon que está en la Fiscalía de Italia y el fiscal de Italia pidió a la Procuraduría Dominicana permiso para venir a investigar y no se le ha dado aún todavía. ¿Ahí Ay, cómo se lo va a dar? Entonces, sí están todos también, también los consorciados también hicieron soborno, igual que las empresas, porque tuvieron que hacerlo. ahora aquí ganar. se campeó. Eso Fulvio, eso no se festín. sabe los millones, eso no se sabe. Pero bueno, ya se escucha la, la música, la música de las noticias, y yo estoy desesperado por escuchar a Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. Estaba de parranda. Bueno. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal y ustedes? Aquí. Hola, Francis. Hola, hermano. Adiós, gracias. Buenos Aquí, días, Fulvio. Aquí ¿y ustedes. Hermano. Gusto de tenerte cerca, esta mañana. Aquí, aquí estamos, gracias a Dios. Con tanta turbulencia en y, la vida y, nacional. nacional. Y hoy me y hoy me tiene, Vlad y tú más desesperado que Pero verdad, día, Porque quiero escuchar ahora tu yo quiero noticia. No me puedo ir sí. sin escuchar tu noticia, Vlad. Aquí estamos un poco, ¿verdad?, eh, agotados. Ahora sí que tengo algo en el estómago. Por de escuchar verdad, tu noticia. Sí, sí, sí. Ah, pues tú estás como en el Congreso y como en el <risa> ya, Palacio. Ya. Me Está des... agotado? ¿verdad? Sí, estoy un poco agotado y pido excusa, verdad. Quizá por lo que pueda mostrar. Es que justamente hemos estado apostado desde antes de ayer en el Congreso, Congreso. Nacional de la República. Muy bien. Hemos estado por allá con una cobertura total de Telenor para presentarle, porque es el, es el compromiso de esta empresa, es. mantener informada a toda la región del Nordeste de lo que acontezca. Y ayer fue duro por allá, muy claro. duro en la situación. A propósito de eso, eh, tendrán ustedes ya más adelante un protagonista de lo que ha estado ocurriendo, ¿verdad? Uh -huh. Y que nosotros hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo allá en el Congreso de la República, pero que conversará con ustedes aquí Muy bien. dentro de breves instantes. Pero bien, vamos a lo que nos concierne inmediatamente a las noticias. En el ámbito internacional, gobierno de Venezuela dice haber frenado plan para asesinar a Maduro. El gobierno venezolano aseguró ayer haber conjurado un nuevo intento para derrocar y asesinar al presidente Nicolás Maduro que implica a militares activos y en retiro, evidenciando una vez más figuras en las Fuerzas Armadas, Pilar del Mandatario. Vamos a ver, adelante. Estuvimos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 sobre esta situación en Venezuela. En el ámbito nacional, seis personas muertas y 15 heridas en un fatal accidente de tránsito en Maimón. ¡Wow! Ocurrió en el segundo tramo del puente de la carretera Maimón. Miren esto, señores. Entre un minibús y un camión, con seis muertos y 15 heridos, provocado de acuerdo al chofer y al cobrador del autobús por un rebase que hizo el vehículo pesado y le impactó en el frente. Todos los que viajaban en el minibús resultaron heridos, algunos de gravedad y otros leves. Unos quedaron atrapados dentro del minibús y fueron sacados por personas que transitaban por la vía, quienes los trasladaban en sus vehículos hasta el hospital municipal, ubicado a poca distancia del hecho. Aún se desconoce la identidad. De los fallecidos, algunos murieron al instante y otros poco después de llegar al hospital. Wow, caramba, qué lamentable ¿eh? lo ocurrido en Maimón. Seis muertos y 15 heridos. Miren. Continúan protestas frente al Congreso Nacional ante posible modificación a la Constitución de la República. Ahí está Nuestras cámaras estuvieron por allí en el día de ayer una vez más. Vemos el momento en el que los diputados de la bancada de Danilo, de Leonel Fernández, perdón, salieron a, para recibir un documento. Ahí está cuando el merenguero Johnny Ventura explica, ¿verdad?, este documento. Y según Johnny, más del 75%, 73% rechaza la... ...reforma a la constitución de la república... ...escuchemos... De la de la República Dominicana... ...hemos venido ante ustedes... ...a depositar... ...en nombre de la ciudadanía... ...de la República Dominicana... ...un documento donde se sella... ...el deseo de la amplia mayoría... ...ratificada hoy... ...en periódico... ...con un más de 73% de la población...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 En el ámbito local regional, imponen garantía económica contra hombre, le ocuparon matas de marihuana. Freddy Collado fue detenido en medio del allanamiento realizado por el Dican y el MP el pasado fin de semana y según versión ofrecida por la institución, momentos del arresto de este manifestó que las matas era para experimento medicinal. ¡Oh Dios!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 Ahí están, señores, las declaraciones del diputado, ¿verdad? Perdón, del diputado, no, caramba, del abogado al momento de explicar lo que sucedió con esas matas de marihuana. Un poquito más adelante, al final, estaremos presentándoles justamente en el momento en que esto se produjo, este operativo y las matas que fueron ocupadas. El presidente del PLD en esta ciudad afirma, comité político debe buscar solución. ...a situación de ese partido. Vamos a escuchar entonces, porque el incidente registrado ayer... ...en la parte frontal o antes de ayer del Congreso Nacional... ...donde legisladores del bloque del expresidente Leonel Fernández... ...protestaron en contra de la posible reforma a la Constitución... ...ha generado oposición diversas. Escuchemos a Emanuel Trinidad. Adelante. No puede ser peor la situación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 Presidente del PLD en este municipio. Miren, señores, moradores de las Cuásumas exigen múltiples demandas. Ellos protestaron, llegaron de las Guaranas, perdón, de las Guaranas. De las Guaranas, ahí está, llegaron hasta la gobernación. Vamos a ver, escuchemos. Ustedes saben que la carretera, las Guaranas Pimentel, las Guaranas La Enea, es una demanda de hace mucho tiempo, de la Unión de Juntas de Vecinos. Pero la están la están, le están trabajando, pero nos dicen que es hasta el cruce del canal, que es una primera etapa. Entonces nosotros estamos aquí para ver qué nos dice el gobernador. Un refuerzo de equipo se mandó a la guarana hoy precisamente para ver si se termina la carretera en guarana que eh, eh, los limones precisamente están reforzando los equipos, porque ya eso hay que terminar, eso no aguanta más. pasa es que es una carretera con mucha complicación, porque está alrededor de, de, de un canal. Sí. Y donde quiera que hace un muro y una cosa, y aparte de que es costoso, la una cosa que se le había hecho. Bueno, señores, ahí están las declaraciones de Juan Antigua, gobernador de la provincia de Duarte. Exigen arreglo de calles y otras demandas en las Guasumas.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 Hasta Gran Parada está el circuito. Aquí, sin embargo, nosotros nos dejaron en este mediecito. Después, el agua potable. Desde el 2004 que se hizo, se construyó esta, esta carretera, sacaron la tubería nos dejaron sin agua potable.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 Ahí está la manifestación, carretera San Francisco de Macorís, Tenares, por parte de los moradores en la comunidad de La Yagüiza. La policía incauta cigarrillos de contrabando. Wow. Así que las declaraciones de lo que ocurrió en este operativo, mientras observamos la mercancía que fue ocupada, fueron dados a conocer por la relacionista del comando regional noreste de la policía, Xiomara Arias. Adelante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 Bueno, ahí están las declaraciones de Xiomara. Miren, el alcalde de esta ciudad presenta el informe ante la situación del mercado municipal. Increíble el mercado nuestro, ¿eh? Wow, ¡Cuánta contaminación! ¡Ay, Dios mío! ¡Escuchemos! Calle Sánchez, eh, con una nafe pelando, este, echando el mondongo y todos los registros, tapándolo. Ellos no están haciendo llegar esta comunicación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 Estos alimentos deben reunir condiciones, normas necesarias y libres de contaminación, con el fin de garantizar que los alimentos sean sanos y el grado de higiene que deben tener en la manipulación de dichos alimentos. En otro particular, el señor, el señor José Francisco Concepción, coordinador principal de salud ambiental. Señor Lorenzo Salazar, supervisor Es urgente, yo creo que hay que Parar de tener otras obras quizás Darle prioridad a esto hay que, hay que intervenirlo Urgentemente el mercado Miren son imágenes que las colocamos Porque es a esta hora verdad Pero ay miren esto Dios mío Ay de por Dios cuánta contaminación Donde se venden nuestros productos Las carnes, vegetales Frutas Ay no, así no, creo que ya llegó el momento de, de intervenir y de hacer lo que tanto se ha planteado Y de hacer lo que tanto se ha presentado en una maqueta ¿Mm? Bueno señores, miren, les decía verdad, que vamos a presentarle el momento en que la semana pasada A modo de recordarles eh, este operativo donde fue ocupada, fueron ocupadas esas matas Miren esto señores, eran árboles ya, ¿eh? árboles gigantes de marihuana Ay mi madre, mírenlo hoy para el consumo medicinal, vemos el momento en el que el DICAN realizaba el operativo. Así que según explicaba Freddy Collado, quien ha sido la persona que fue detenida y que se decía que estaba cultivando estas matas, dice que todo era para eh, realizar ya experimento medicinal. En, en tanto que ya escuchamos hace un momento el abogado. Hemos presentado, ¿verdad?, a modo de refrescar la la información de lo que sucedió en aquel entonces, señores. Ahí está, fue encima, ahí en ese local donde fueron encontradas esas matas, esas plantas, esos árboles de marihuana. Miren, señores, recordarles a todos y a todas que el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Live, 100% purificada con sistema ósmosis, porque es tan dominicana como tú. Blackie, dale aquí. Ahora en tu nueva presentación, miren esto, señores. Tu botellita en una fundita. Da la sensación de que es una botellita, pero no, es una funda, una fundota. Y por tan solo cinco pesitos, señores. Increíble. La misma cantidad es más un chin más que la botellita por tan solo cinco pesitos. Innovando, solo Agua Randy Lime, la número uno. ¡Qué bueno! Miren, no hay tiempo para más.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 Bye bye. Hay gente que le gracias, Verde Mercedes. Esperanza, pero eh, la cambió desde que el gobierno no le gustó la marcha verde, le puso Verde, verde, terror. verde terror. Pero el, el señor de la marihuana, hay que darle un título de ingeniería en agronomía y ponerlo en una finca a producir eh, cultivo bueno para, para el pero, hambre, para la En persona. la manera en que la tiene planta, eh, o sea, plantada, esos árboles, no parece... Como que es a nivel a mí, de eh, laboratorio y demás, o sea, se ve muy... No, muy... no tengo a Freddy como una persona que en esa... Pero nos sorprende este tipo de, de plan que tenía como... Un buen sistema de nutrición. Y ahora bien, la esperamos que se aclare correctamente porque para hacer este tipo de experimento debe de informarse a la autoridad y buscar el permiso cito sanitario, claro, claro. y que se corresponda con los cánones de investigación mínimos. Claro, claro. Eh, es lamentable un poquito que, solamente que, esté, que esté pasando por esta situación. Nuestro amigo. Bueno. Claro que es muy lamentable también, Francis, Fulvio, amigos televidentes, eh, los accidentes de tránsitos en las Ay, carreteras, las muertes de ciudadanos. Eh, vemos aquí esta información donde de seis Maimón. personas muertas y 15 heridos. Peligrosa esa en carretera. El, la, en el, en, en ese Maimón. Tramo, ese tramo es peligroso. peligroso. Es, como bien dice la información, ocurrió en el segundo tramo del puente de la carretera Maimón, entre un minibús y un camión. Esto fue provocado, mira, mira, mira. de acuerdo al chofer y al cobrador del autobús, por un rebase que hizo el vehículo pesado y le impactó de frente, los vehículos pesados tienden a ser bestias en las carreteras yo te voy a decir algo, yo, yo que tengo que viajar eh, frecuentemente a Cofresía, a Puerto Plata señores a mí casi me tranca un camión con una con un contenedor detrás se entró de forma uh -huh. violenta a un, al puente, a ese mismo puente recuerdo de Maimón es un tramo peligroso. Y, Allá han muerto algunos amigos. Y, la, y di gracias a Dios que no pasó una desgracia. Y a veces andamos con precaución, con cuidado en las carreteras, pero no exclusivamente, depende de nosotros. Por eso hay que ser muy precavido, ser responsable cuando se anda en el volante, porque no andas solo en la carretera, hay más personas. Y la vida de otras personas está en tus manos, de acuerdo al manejo que tengas. El responsable o la persona que hizo el rebase de manera irresponsable, eh, debe de ser investigado esto y que no quede así como tantos accidentes de, de tránsito Que debiera matan ser mueren personas como un crimen Debiera ser calificado porque crimen. el hecho de que hoy día Es decir, los accidentes no son voluntarios Es decir, no son hechos es con es. intención de cometerlos Pero el que sabe que teniendo un vehículo de ese tamaño Y hay... Una obstrucción en el frente y hay otros vehículos que vienen de frente, usted atreverse a hacerlo, es con intención de provocar un daño. Claro. Entonces ese debe de ser calificado. Hay una irresponsabilidad muy grave que debe de ser pues sancionada. No pueden Mire, quedar en el aire. En el ámbito internacional no puedo dejar pasar, porque hace días que hemos dejado tranquilo, hemos dejado tranquilo a Venezuela y a Maduro. Pero Maduro sigue insistiendo y su equipo de prensa en convertirse en algún momento víctima para que la gente entonces empiece a verlo como víctima. Pero no le sale porque siempre son planificaciones absurdas que solamente en la mente de ellos pueden aparecer tales tramas, sabiendo nosotros que en el mundo hay operaciones o operadores que tienen... No tienen límite para cometer cualquier situación. Puede ser el hombre más protegido del mundo y lo y, y lo y lo asaltan. Pero que dejen eso. Y Venezuela, ¿cuándo que vamos a tener a Venezuela libre y tranquila? Eso se resuelve con poca cosa. con qué Bueno, pero el pueblo también, con una, me, el pueblo venezolano. Con una sola. Sí, sí, eso resuelve, Debe de ejercer presión. No, no, no ha hecho lo suficiente. Al parecer hay dos bandos fuertes que se contraatacan. Bueno, por otra parte siguen las putnas y las luchas frente al Congreso Nacional, algo particularmente del atrora partido de la liberación dominicana, lo han llevado al Congreso. ¿Y por qué no llevan esos pleitos a la Casa Nacional del PLD y que, que lleven ese pleito Espérate, allá Fulvio. y que dejen al Congreso que trabaje? ¿Por qué no están dejando no, al Congreso que Fulvio. trabaje? Y yo creía que era Danilo que controlaba el Fulvio. país, pero ese es, no es un pleito. Eh, eh Camacho y, entonces, eh Camacho y, no, no, y es no. Párez Pérez, que, que son los que mandan a la Fuerza ¿Y de Armada. ¿Y qué hace ahí? Fidel Santana, ¿qué hacen ahí los diputados bueno, del PLR? es que eso ya... Eso no, no es del PLD. Es que ya, ya se, eso del país. Es que ya se ha llevado. Ya país. Pero a lo interno... Ya estamos claros que aquí no se puede tocar ya la constitución. Se, ya se ha llevado a lo que, al que es el país. Pero a lo interno del Congreso y los PLDistas ah, de los se ha dos, dos bandos. Al... Bueno, él, el que está tratando de cometer la, la, la, el atrocinio de... ¿verdad? Es, es, que, es del que PLD es y que son PLD. Contundente, contundente las es el declaraciones del país. Contundente del país. no hay diferencia, se están, el, se están peleando es por la impunidad, quién la es controla. por la impunidad y por los intereses personales. Los bandos están interesados es en que se quede en que continúe Danilo Medina o que permita que Leonel vuelva. Yo favorezco que ver los diputados y sus del PRM. tienen que llevarlos a la, a la casa Ahí. del PLD, claro, no claro, al Congreso. Claro. Defendiendo la Constitución Así no. siempre van a estar Así no, eso es una irresponsabilidad Y una falta de respeto al pueblo dominicano Que ya nos tienen cansados a todos Llevando sus problemas e intereses Al Congreso, el Congreso es para Legislar, no para que los bandos De Danilo y Leonel estén bochornándose Solamente le falta que se entren a trompadas Ahí por Dios No, no, ya se entraron Ya se entraron claro. <risa> Mira, y, y óyeme, y la senadora Botellita de, de, de allá de Dajabón eh, sale ella muy oriunda Lilo, con un traje eh. de 100 mil pesos puesto y una y un asunto aquí de una la, bandera y una y un escudo de la bandera nacional la que ella no sabe que dice Dios patria y libertad pero quiso decir algo de Leonel y la mandaron a callar Óyeme, callarse. pero es que ella lo, ella, digo, lo hizo Reinaldo es una mala agradecida. Retire esa palabra ella es una mala agradecida retira esa palabra ella llevó ahí que recuerde Leonel. que yo soy secretario de general del partido Oye, y se sentó. el partido es que, el partido es que tiene que asumir eso y sacar este pleito de ahí no, es una irresponsabilidad enorme Polo, de, de, le digo, Carolina, no Carolina en principio detonó pero por la insistencia, no obstante a lo que se le ha dicho al presidente, lo que dicen las encuestas lo que dice el pueblo y las, y las distintas organizaciones religiosas ...civil, política... ...no, defender la constitución... ...es la constitución... ...claro, claro, claro... ...entonces, si no creamos conciencia de lo que significa la constitución de un país... Bueno, pero que Amar todos estamos comprometidos... ...óigame, todos comprometidos... ...Amarante Varelo dijo que se salga Leonel... Y ahí ah, el, el de Leonel tiene que decir que se salga Danilo. Ah, entonces ese pleito, ese es, demócrata, es, que es un demócrata. está hablando un... Eso. ese pleito que lo tengan en la casa. Pero es un del problema Pérez. de ellos, es un problema bueno. de partido, no es un y problema. Y que tenga calidad para hablar en medio. No. <risa> eh, vamos a no. Mientras tanto, los moradores de la Guaranas eh, están demandando. Ya pobra. fue recibido en el salón muy bonito del. Están la demandando gobernación. la calle que se termine entera, la que cruza por ahí a Pimentel y agua, y la guarana tampoco tiene drenajes de las aguas servidas y las aguas residuales, la guarana está nadando en aquello en aquello está nadando la guarana Peligoso, ahí no hay un solo alcantarillado como terrible. está en la mayoría de las ciudades de mi país, y de aquí del nordeste San Francisco también Nagua, Samaná, todo todo está así, y mientras tanto estamos perdiendo y perdiendo y gente robándose el presupuesto de la nación por otro bueno. lado tenemos también en esa misma línea de solicitudes de ciudadanos inconformes por eh, la situación de su sector. Tenemos eh, en la Yagüiza que exigen el arreglo de calles y otras demandas. Y mientras tanto, como bien dice Fulvio, en el Congreso se habla de reforma y de intereses de leonelistas y danilistas. En el fondo 14 es años en 14 años tiene el la es Yaguiza sin agua. Por Dios. 14 años sin agua. Eh. Cruzando el agua por ahí. Mira. EINAPA no tiene recursos para Pero trabajar. para hacer un empalme Tampoco tiene recursos para hacer un empalme en la Yagüiza Tampoco Mira. tiene recursos para hacer Perdón Francis, en Pontón Ni en la Peña, ni en la Guasma No tiene ni siquiera para hacer un empalme Bueno, porque cierren eso y el, y el director de, de INAPA Anda ahí eh, haciendo política Quiere ser presidente también Con lo cuarto de nosotros también Sinceramente. Ah, es que se, enca se encariñan de esos puestos y le deja tanto que dice, pues tú cuatro, me Y me ahí andan tiñéndose el cabello, haciéndose pa para parecer eh, muchachito. Hay algo que nosotros presentamos en el programa recientemente y abordamos con claridad y advertíamos que, aunque no es un problema propio del alcaldía de San Francisco, de la actual administración, que eso venía arrastrándose porque las autoridades fueron dejando de lado un punto tan importante de la administración de los ayuntamientos que se llama el mercado público. Si ustedes no sabían, la ley 176 como la 3455 anterior de los municipios siempre ha contemplado dentro de las funciones básicas y, y reales del de la alcaldía o del ayuntamiento se encuentran los cementerios pero también los mercados públicos y es una responsabilidad que no, debido, no ha debido de ser olvidada y dejarla a sus anchas porque allí operan comerciantes y allí opera comercio como una especie de libertad comercial que lo que no se ha entendido que dentro de esa libertad comercial la regulación en el uso de los espacios municipales, es del ayuntamiento. No obstante, hayan comerciantes, y siempre lo dije, ahí está ya al borde y el colapso de una operatividad que si no se le pone un costo ahora, padeceremos, e incluso muchos comerciantes no están entendiendo, que requieren de la ayuda y cooperación, de la autoridad en la regulación del convivencia ahí, Ahora, porque de Francis, lo contrario va a ser inviable Francis, y eso va a haber que cerrarlo. Francis, eso tiene toda la administración de Félix Bautista inviable no. de, de, de, de, de, de, de Félix de Bautista de, de, de Feli, ya, wow. a Feli no, bautista no, no, no, no. De, hasta en la sopa eh, eh, fue un lazo ah, bueno. eso, eso, eso, suerte fue. en ese hombre sí, sí, sí la, la de Félix Rodríguez. Que ya su, toda la trayectoria. Ya son las, está de director en, en Punta Catalina. Toda la dirección de la alcaldía, no de quita. Félix Rodríguez. Oye, No, pero si él dijo eso y mira dónde está. Ese mercado es inviable enviable. Sí, Entonces, durante la dirección de nuestro alcalde Alex Díaz, debió de presentarse un plan a cuatro años. Pero lo tenía. De todos los años ir haciendo una inversión significativa. Pero para ir mejorando, mejorando. Pero ustedes me, me invita, y ustedes empe, invitaron y a, a la universidad Católica, y empezar con a eso. Y déjame cultivo. decirte, Francis, en cuatro años no se iba a terminar. Claro claro pero que sí no. se iba a, a remediar parte de la problemática que hay. Y, Ahora, ya es tarde. Y en el tiempo el le que le queda, venga, no ha posible que o sea, tomar esa bandera Mira. y seriamente empezar un proceso lamentablemente el alcalde eh, no va a poder cumplir con esa promesa no. de campaña, el tiempo que le resta no es posible hacerlo los recursos, la organización no, para poder no. lograr un impacto considerable en el mercado municipal, ni siquiera estoy hablando de quitarlo de manera completa un impacto en lo que tiene que ver con el ordenamiento las, la sanidad que existe en el mismo, los y trabajadores lo que que... y ahí no hay forma, que se están Jugando hay que integrarlo. Y se están sí. jugando en un vaso de agua. Hay que integrar agua, y hay que sacar gente. Francis. Hay que integrar gente y hay que sacar, porque y ahí hay gente que no se va a comportar para estar dentro. Francis, y se están ahogando en un vaso de agua. Esa manzana tiene muchísimos locales vacíos y, y agarrados por gente por el el simplemente valor. quitarle esos contratos. El ayuntamiento tiene la capacidad jurídica. ¿Y el valor de ese madera. metro cuadrado de Buenos esa días. Bueno, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Buenos días, días. Damas. Oye, este, felicidades a los tres, saludos Muchas gracias. Muy bien. Oigan, yo digo, dentro del mercado, lo que hay son vendedores de flor y cosas como que no, no tienen, qué sé yo. Que debieron estar en un lugar y lo tienen ocupado. Exactamente, y deben de usar eso. Ahí, no ahí, ahí, ahí hay santo también botánicas. y brujos. Ahí hay brujos también y botánicas. Y, pues y sí, y Exactamente. Y, y agua tráemelo de un brinco y saben leer la taza y la baraja. Ahí hay de todo en el mercado. <risa> las, sí, sí, siendo bueno, juegos señores, y demás. Así, eh, en esta mañana, con todas estas noticias estas informaciones, ya luego comentaremos el, que aquí ayer se, se atrapó una avioneta que iba a salir con un dinero de droga, parece ser, y la DNCD lo interceptó y están apresados. Pero yo digo, wow, qué, qué, qué cargamento que va a dejar, va a dejar doble. Vamos porque a, se quedó la droga, se quedó los cuartos y la van a vender porque la droga no la agarraron, nada más fue el dinero. Vamos. Qué cosa, eh. ¿eh? Ahora vamos a conectar con los mensajes de WhatsApp que nos envían los amigos televidentes. Nos dice Anthony Acevedo: 39 millones de dólares en soborno por Punta Catalina. Es la mejor demostración de que el caso Odebrecht en RD no se ha investigado con el rigor debido. Es. No son todos los que están... Ni están todos los que los que son La justicia se quitó la banda Continuamos bueno, con, y no el, te, sí, con el término 7978 que nos dice Buenos días, por eso es que se pelean los políticos Por el presupuesto de la república Para después embol, embolsillarse el dinero de los servicios básicos del pueblo nos dice Manolo Geraldino, buenos Manolo, días, muchacho. tres años de gestión de este alcalde de San Francisco eh, y cómo está el mercado, qué vergüenza, dice Manolo. Tenemos a Eduardo Hernández que nos dice, muy, Edu, buenos, muy buenos días a todos y todas, que esta linda mañana en víspera de fin de semana, hoy quiero saber cuál es la función de, la, de un alcalde, si la función de un alcalde municipal es policía municipal, policía de tránsito, también fiscalizador, medio ambiente, espectáculos públicos, cultura. Él quiere dirigir todos los de <risa> departamentos, él solo. Yo creo que Fulvio lo usurparon en la dirección de medio ambiente. Fulvio, eso es verdad. Bájale algo, bájale algo. Fulvio, de ese trabajamos ayuntamiento, juntos. porque él quiere coger el caso de la fiscal María de medio ambiente y del compañero de usted. De bueno. usted y ahí presente, dice: Tenemos. Eduard, llámame bueno. cuando pueda. Edu, la, la bajaron dura Tú, y fulvio. Mercedita Bernal dice: Buenos días, ¿cómo están eh, los Bien. tres? Hoy, hoy. Ah, Carolina o sea, nos daba el nombre eh, de Sonia Mateo, que es bipolar. Sonia Mateo, Sonia Mateo, era Mateo era que es bipolar. Eh, pasen buenos días. Gracias a por todos. la información, Mercedes. Muchísimas gracias. Bueno. bueno, en breve volvemos, señores, con la entrevista central. Ya está no. con nosotros nuestro invitado especial, el diputado Olmedo Cava. Estaremos hablando de los problemas del Congreso, no se lo pierdan. a ver si es verdad que él estaba ahí, porque yo no sí. sabía, yo no lo vi. Continuamos en de mañana Pues ahí estuvieron eh, observando y escuchando La bueno, entrevista con el diputado no nos aclaró Olmedoca. si él va a ser sí, no, no, y, no nos aclaró, y, y si no nos aclaró tú eso tú le viste y, una sonrisita como que le gusta Y cuando le pregunté ¿no le molesta, por Hipólito no? Mejía no También como que se rió no Bueno, porque eh, sabe Mira, eh, hay una invitación que nos llega De la Cámara de Comercio y Producción De la provincia de Duarte Conjuntamente con el Centro PYME Y Universidad Católica Nordestana para invitarnos a la conferencia sobre responsabilidad social del empresariado, que dictará Fernando Puy, director ejecutivo de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, miembro de la Junta direct de Directores eh, Banfondesa, Rafael Pichardo, que es CEO, Presidente Delegado de Altis Dominicana. Eso será hoy jueves 27 a las 7 de la noche en el Salón Juan 23, segundo nivel Catedral Santa Ana. Gracias por la invitación. Ahí está eh, la Cámara de Comercio, está muy activa. Qué bueno, está trayendo importante. Y hoy inicia también eh, lo que será el Diplomado sobre Comunicación. Móvil Soluciones, la compañía encargada de recolectar los residuos sólidos de tu hogar, te dice ¿Qué nos recomienda? No tirar basura los domingos para que usted tenga una ciudad limpia para que usted tenga una ciudad libre de contaminaciones Móvil Soluciones No tire basura los domingos ¿Y los otros días? Tampoco okay. no, porque Ya yo entendí, es que los domingos Móvil está descansando y aunque recoge durante la semana, dicen ellos, está todo limpio. Sí. Bueno, ahí está. Los domingos no tiren. Vamos al WhatsApp eh, para conectar con los amigos televidentes. Nos dice Kelvin Esteves. Buenos días para todos. Buenos días, Kelvin. Eh, por buenos días. Por todo eso, anoche en la cancha San Martín, todo el público lo abuchó. ¿A quién? Anoche, por no tener palabra con el pueblo. ¿Quién estaba en la cancha San Martín anoche? No me diga que fue el alcalde. Kelvin, confirmamos, confirmamos por darnos el nombre. ¿Quién fue que él se le abucheó? Eh, bueno, eh, tenemos también otra información aquí, que no, otro mensaje de WhatsApp que nos dice Manolo Geraldino. Buenos días, tres años de gestión de este alcalde de San Francisco es, como está el mercado, qué vergüenza Alex, lo que hace es que resta, no suma Bájale, ¿A quién habrá algo, bájale algo Bájale algo Mira Francis uh -huh. este caso de la reforma sí. que es lo que dice el diputado la quieren reformar tres veces en, en diez años eso es algo bochornoso cómo le faltan el respeto a la constitución y tenemos que todos unirnos para que eso no pase. Mira, para que no vuelva a suceder. Eh, Porque es que no puede... Yo soy de, ahí se pierde lo que es la institucionalidad del país. Se pierden las instituciones. Se le pierde el respeto, Francia. Yo soy de los que cree que el político de hoy ha introducido en su comportamiento lo que yo llamo la negación de cumplimiento de la norma. Y si al cumplimiento de sus intereses particulares, sin importar el costo que eso tenga. Al pueblo que, tras el político afamado y el, tras el político que le da como favor lo que debiera de recibir por derecho, es tiempo de que hagamos una reflexión y empecemos a formarnos como ciudadanos plenos, dueños del voto para decirle a muchos políticos que están actuando hoy y hacen aspiración para decirle no. Y eso es lo que yo creo, porque señores, la infraestructura legal de una nación cuando se forma es la constitución. De ahí depende, de ahí vienen y se desprenden las leyes que son las que tienen el día a día de la relación entre ciudadanos y el Estado, y el Estado y los ciudadanos, y entre nosotros, entre sí. Pero también define cuál es el norte a seguir por nuestro país para alcanzar objetivos y fines de desarrollo. Si nosotros no entendemos eso, vamos a seguir de espalda al respeto a la Constitución. La ciudadanía debe de asumir su rol, que es que fijar posiciones si es necesario, sin el desorden salir a las calles. Como ayer se estuvo viendo, diferentes partidos, dentro de ellos lo mismo leonelista, el PRM, eh, teníamos personas de la sociedad civil manifestándose en contra de una reforma a la constitución y por supuesto Odebrecht no puede quedar impune, Punta Catalina no puede quedar en el vacío, engavetarse ni mucho menos en el vacío. Y el aire. acuerdo hecho por la Procuraduría, se rompe automáticamente con el engaño a nuestro país de estos nuevos informes. Por lo tanto, espero ver la acción del Procurador y de la Justicia Dominicana. Y la comisión que se hizo para investigar Punta Catalina, ¿dónde está? Como habrá que.? Eso deben estarse remordiendo por haber caído como pendejo. Qué vergüenza. Como dice un amigo mío, señores, señores. Bueno. Si tuviera vergüenza, el procurador hoy renunciaría. Hoy ha sido un día esplendoroso, como ha de ser para todos el resto del día. Ya de mi parte, Francis Rodríguez. Hemos finalizado y vamos a dejar con ustedes, como cada jueves, Diagnóstico Social con la doctora Andrea Banjarrés, que siempre tiene temas importantes. Carolina. Bueno, pues nosotros hemos llegado a eh, darle la parte final de, este, de estos tres eh, comunicadores que están llevando las informaciones, comentarios de interés para todos ustedes. Fulvio. Muchísimas gracias a todos. Mañana es no, otra cita, una nueva cita con de mañana para que seamos cómplices de la historia. De Buenos esta días, manera. doctora Manjarres. Buenos, Buenos días, doctora.